Hola. Hoy vamos a ir al grano con la forma de crear imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp. Es gratuito. No requiere registros. El sistema se llama LUCIA y hace uso de la tecnología Stable Diffusion. Solo tiene que darle al botón de Pruébalo ya para liberar el potencial de LUCIA. Decir que no solo es para crear imágenes, en realidad, es todo un asistente personal. Puede transcribir audio a texto, traducir idiomas, conversar contigo, recomendarte cosas, comparar documentos y muchos más. En la pantalla algunas cosas más de todo lo que, que puede hacer. Me van a perdonar pero el servidor en estos momentos está ocupado. Comenten en el video para que la gente vea que funciona. Solo hay que escribir en el chat, imagina, y lo que quieras que dibuje. Sí que me ha funcionado para otras asistencias. Le he hecho una pregunta sobre los habitantes y también que me haga una receta con los ingredientes que tengo en casa. Ha respondido en segundos. También puede ayudarte con el SEO de tu video o web. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por la visita.